Por lo tanto, hoy lo primero que nos queda por hacer es agradecer la participación de tantos miles y miles de personas y animarles a seguir caminando hasta el 8 de octubre para llegar en esa fecha a eh, complementar o completar estos más de 3 millones de kilómetros. En segundo lugar, el 8 de octubre queremos hacer algo más que avanzar eh, en ese reto que nos propusimos. Ese día queremos convocar a tantas y tantas miles de personas que durante muchos años eh, nos han acompañado en la exigencia del fin de la política de alejamiento, un, un alejamiento que, como saben ustedes, poco a poco también va llegando a su fin. Sin duda, eh, aún reconociendo que los pasos que hemos venido dando fundamentalmente en los dos últimos años son pasos positivos y hemos venido aliviando una situación enormemente grave como es el alejamiento, sobre todo una situación grave para el colectivo familiar, no es menos cierto que todavía nos queda un largo camino por recorrer, porque son aún más de 90 los presos y presas que eh, se mantienen lejos de, de sus casas, en las cárceles de España o en las cárceles francesas, son todavía la inmensa mayoría de estos presos y presas que se mantienen bloqueados en segundo grado penitenciario, con lo cual se les está impidiendo eh, realizar todo ese proceso que les pueda permitir ese regreso a, a sus casas y eh, son todavía, por no decir la, la práctica totalidad, a los que se les está negando el derecho a disfrutar de los permisos penitenciarios y valga la redundancia a la, a la que tienen derecho. En definitiva, la política penitenciaria de excepción continúa siendo la norma de aplicación a los presos y presas masivas. Va a ser una gran movilización, va a durar el día y la noche prácticamente, dará comienzo a las 11 de la mañana en el boulevard, con la realización de los últimos kilómetros que nos puedan faltar para conseguir el objetivo que nos habíamos propuesto. A continuación dará comienzo la manifestación desde el 12 hasta hasta aquí mismo y eh, una vez finalizada la manifestación aquí mismo también se dará lectura a un, a un comunicado y eh, abriremos las, las barras y el espacio del almuerzo preparado para el festival de música que se va a alargar hasta la madrugada. Eh, ese festival de música se iniciará a las tres eh, y media de la tarde eh, dentro del Piyumbe y se iniciará con bueno, diferentes eh, grupos todavía hay varios pendientes de concretar pero podemos eh, confirmar la presencia de grupos que yo creo que son de los mejores en estos momentos en, en, en el ámbito musical como es eh, bueno yo soy más de la época de, de casiano pero en este caso con bueno, su doctor deseo velaco sea mais dupla roten eh, 13 Tricky Dance, y bueno, y más que se van a ir eh, Añadiendo a esta, a esta lista o no, habrá también un espacio para los más pequeños con la presencia de, de porroch y otras actividades, por lo tanto va a ser un día completo. En definitivo, queremos que sea un día de convivencia, con muchas actividades para todas las edades, con buen ambiente, que se podrá comer y se podrá beber en las chocras, que se van a eh, ubicar también aquí mismo. Será un día sin duda de reivindicación, como prácticamente son todos los que eh, SARE organiza. Pero también va a ser un día de fiesta, porque ambas cosas creemos que son compatibles y porque además queremos comenzar también a sonreír, porque creemos que estamos avanzando en el objetivo que hemos perseguido. Sin duda, la organización de una jornada tan completa como esta se va a necesitar de muchas personas voluntarias. Y por lo tanto aprovechamos también esta eh, convocatoria de prensa para animar a, a aquellos que quieran eh, colaborar en la organización de estos actos eh, que estén atentos porque dentro de un tiempo mm, daremos a conocer eh, un, un enlace, una, una página web donde se podrán eh, apuntar para poder colaborar con nosotros eh, en la fecha esta del 8 de octubre. Y hasta aquí es lo que queríamos decir.